En el día de hoy, creo que me encontré con una de las situaciones más inhumanas que he visto en mi carrera de periodista. Hoy pude ver, señores, hasta dónde llega, hasta dónde llegan los sentimientos humanos, la maldad de los sentimientos humanos. Miren este hombre, este señor... Este joven, porque apenas tiene 33 años, este muchacho es un enajenado mental, conocido como Levis Heriberto Esteve Guzmán, eso es en el ensanche Weber, y lleva más de cinco años dentro de ese cuarto, mírenlo ahí, encerrado con una puerta de hierro, y solamente ese pequeño, como una ventanilla que le dejaron para que pueda respirar, ¿Y quiénes lo hicieron? Sus familiares que lo dejaron abandonado en esa casa y lo dejaron trancado como si fuera un animal, un perro. Increíble estos señores. Quienes han socorrido ese enajenado, quienes le llevan los alimentos, quienes incluso en algún momento lo han ido a cear, a limpiarlo, han sido los vecinos, la, la generosidad de la junta de vecinos y de personas que habitan ahí. Mírenlo ahí, eso es en el sector Weber aquí en San Francisco, Atención autoridades, este hombre enajenado está trancado como si fuera un animal Más de cinco años ahí, oh Dios Vamos a ver lo que nos dice la representante de la Junta de Vecinos, adelante Nosotros ya solicitamos de las autoridades competentes Que hagan lo posible por comunicarse con esas familias para que vengan al tanto de esa criatura humana de tal manera que son nuestros hijos sangre de nuestra sangre por lo que nosotros debemos hacer todo lo posible para que en realidad ellos disfruten de una salud plena ¿Qué tiempo lleva esa persona, mi doña ¿Y al alrededor de cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años. ¿Qué pasó con su familia entonces? Su familia se trasladó a me parece que fue a una zona de, de Iguay, para allá, no sé. La zona este, entonces. la zona este. Y nada, han habido comunicaciones con ella, pero no han respondido realmente como deben responder. ¿Cómo ha sobrevivido él en este trato inhumano durante tantos años? ¿Quién lo socorre? ¿Quién lo atiende? Bien, nosotros como comunidad colaboramos para el tratamiento que conlleva, ¿verdad? Y, la y en la higiene verdad, que, que se les brinda el día y día el día los vecinos más cercanos. Pues, le pagamos a un joven sí. para que le atienda debidamente y los vecinos aquí se han mostrado muy solidarios. Los más cercanos aquí. ¿Cuál es el nombre de él? Ustedes saben cómo se llama él. Heriberto, Heriberto Esteves. Esteves. ¿Una persona de cuántos años más o menos? 33. 33 años. Heriberto Esteves de 33 años. 33 años. ¿Cuántos años lleva encerrado? Como 4 o 5 años cuatro, más o menos. 4 o 5 años. Eso es inhumano, condenable, el trato caramba que la familia le dio a esta persona a pesar de su condición de que es un enajenado yo creo que no no se lo merece él él ni nadie no es un animal no es un animal para tenerlo así fue dejado abandonado trancado preso eso es un calabozo ver las condiciones ver eso personal señores yo creo que despierta llega a las fibras más sensibles de corazón alguno ¡Wow! Atención autoridades, por favor, yo quiero que lo más pronto posible esto se pueda solucionar y buscarle a, ese, a esa persona, a ese ser humano, un lugar donde puede estar. Creo que en este tiempo ya, en este siglo, como se dice, no es posible. Y dónde es que estamos de por Dios, cinco años lleva este hombre trancado, encerrado, Dejado abandonado por sus familiares en el ensanche Weber aquí en San Francisco de Macorís. Ojalá y que llegue esa mano amiga y que vamos entre todos, ya nosotros comenzamos desde aquí para buscarle una solución a eso.